Sirri Casco, Arracha León, señor Lendakari, estamos ante uno de los debates de política general probablemente más importantes en mucho tiempo. incertidumbre sobre el futuro, tensión sobre los precios de los alimentos, de la luz, del gas, sin duda también por la crisis ecosocial y el fin del mito del crecimiento ilimitado por las consecuencias de la depredación del medio ambiente por la voracidad del capital, como ayer se denunciaba en Naciones Unidas. Lendakari, toca reconocer que no volverán los tiempos de la energía fósil barata, a pesar de los llantos de algún expresidente de su partido, y que el planeta no aguanta más este modelo. catastrofismo itzaropena nahi dugu. Aldaketa, eta planifica gizakiak eta planeta babesteko. Y aquí hay dos opciones, o seguir expoliando personas, recursos y servicios públicos, o situar en el centro del planeta, la vida de las personas, el reparto del empleo, el cuidado, los cuidados y la riqueza. Y ahí es donde seguramente no converjan nuestros dos modelos. Usted está hablando de un pacto por la energía, pero para ello lo primero que toca asumir es que toca ahorrarla, pero que también toca decrecer. Decrecer significa diseñar y planificar una sociedad y una economía que tengan como base las necesidades de las personas y los límites del planeta. Y no. Decrecer no significa que las personas con menor renta consuman menos individualmente, sino que pensemos de forma colectiva nuestra sociedad, la Euskadi, donde la igualdad y el reparto justo de la riqueza que generamos entre todos y todas sean los cimientos de nuestra casa común, de nuestra euskal iría. Industria Verde, Garacheco, política público Ave Ardugo, industria que arriba de economía y Zanzurenda Ranchia Berlescuracheco, una política de generación de energías limpias que necesita una empresa pública de energía, como tantas veces hemos reivindicado, con alianzas amplias público sociales y también con los ayuntamientos, una política de país. Participada, dialogada, consensuada y ambiciosa y, por cierto, con un PTS de energías renovables que es urgente.